Buenas tardes. Mi nombre es Rosaura Muñoz y me estoy dirigiendo a ustedes porque necesito ayuda, necesito respuesta. Mi madre murió en San Francisco de Macorís. Y aún no sabemos de qué murió mi madre por la negligencia de los médicos. Mi madre estaba presentando fiebre y dolores de cabeza. Y mi madre, fuimos fui a llevar a mi madre al centro privado, donde el doctor Núñez, y lo mira un doctor. Y ese doctor le dice a mi madre, que aparentemente mi madre tenía un, tenía un comienzo de neumonía. Luego le dice a mi madre también, que mi madre tenía una bacteria, pero tampoco le dijo cómo era la bacteria ni nada. Luego la chica, una doctora que leyó también los resultados, le dice que mi mami tenía una infección en la urinaria. No dan los medicamentos y no dicen que le dieran eso para que mi mami se lo tomara. El doctor le dice a mi madre, donde ella vive, mi madre se lo dice inmediatamente, el doctor le dice que le va a cobrar 12 mil pesos, mi mami no tenía seguro, y él le iba a cobrar 12 mil pesos porque ella amaneciera en la clínica, solamente un día, pero mi madre le dice que quiere que le hagan la prueba del COVID-19 para ver si era eso lo que ella tenía, mi sobrina también se lo dijo, pues al final resulta que se dieron el alta porque mi mamá decía que no. Que no quería que la dejaran ahí poniéndole medicamentos sin saber lo que ella tenía, que ella necesitaba saber de verdad lo que tenía. Le dice que se vaya a casa y que vuelva al día siguiente para hacerle la prueba porque su plaquete estaba por el suelo y su glóbulo estaban bien. Al día siguiente mi madre sigue mala, vuelve y le hace la prueba. Mi mami tiene dengue, otra cosa nueva, que era dengue lo que tenía. Me le indican todo y le dice que se vaya a la casa a tomarse los medicamentos. Le dimos los medicamentos a mi madre en casa, le compramos todo. Y mi padre se empeoraba y seguía peor, peor. al médico y le atendieron. Y le dijeron, mi madre se estaba asfixiando, pero muy aficiada, se no podía respirar y no me le hicieron nada. En lo que le dijo que mi mamá tenía pulmonía, que ya el dengue se le había ido. Y le indicaron jarabe otra vez que se fuera a casa. Mi hermano me llamó para decírmelo y yo le dije, no te vayas a casa, que se me va a morir mi mamá, métela en cualquier clínica, no importa. Y mi hermano andó y fue a Ineme. Y en INEME me dijeron que no podía recibirme a mi mamá. Y me la iban a atender por urgencia. Para poner un oxígeno un ratito para que se pudiera ir a casa. O mandarla al hospital con una referencia. Dieron la referencia y mandaron a mi mami al hospital y en el hospital me la recibieron. Y finalmente mi mamá entra en la mañana y ya en las 5 de la tarde me llaman y mi madre se estaba muriendo. Me dejaron morir a mi mamá. Yo dije que, que quería hacerle la prueba que yo la iba a pagar y mi hermano anduvo todo San Francisco de Macorís que le hicieran la prueba a mi mami y nadie supuestamente no había nadie tenía con qué hacérsela, no habían prueba y mi mami se murió en el hospital mami se murió y por eso le estoy haciendo un llamado, por favor, le ruego le ruego que vayan a mi casa y le hagan prueba a mi padre que tiene 63 años y a mi sobrina y a mi sobrino y mi hermano que viven en la casa y estaban con mi mamá no tienen síntomas pero yo necesito saber que iban a estar bien necesito porque donde quiera que vamos dicen que no hay y llevan a mi mamá a todos los lados y decían que no la podía recibir que no estaban ingresando a nadie que solamente en el hospital cuando llegué al hospital mi madre llegó muy mal, y luego el doctor llamó para decir que mi madre había muerto. Siento impotencia porque en mi país se está muriendo la gente porque no le ayuda. Por favor, pongan atención a esto. Se va a morir mucha gente si te denotan carta. Necesito, por favor, que, que, me, que se me escuche. Yo estoy muy lejos y estoy sufriendo la muerte de mi madre a distancia. Por favor, necesito que vayan a mi casa y hagan prueba a toda mi familia. Aquí en España es muy distinto. Cuando una persona te enferma, lo primero que le hacen la prueba y sin pagar un peso. Porque mi país tiene que ser así. Por culpa de ello, mi padre mi mami hoy está muerta y no la voy a recuperar. Por favor, necesito. Necesito atención. Mi madre vive en San Francisco, vivía en los Piantini, en la calle 5, número 17. Llamar el teléfono 588-5604 para que se comuniquen con mi padre y así puedan hacerle la prueba. Por favor, ayúdenme. Estoy desesperada y me siento importante.